Sensual Chang'o, sensual Shushin, sensual yo, sensual yo y sensual Fabi, ah no, Fabi ya no es sensual. Fabi, ¿por qué vamos a caer lejos para que no nos sintamos tan mal de que nos está matando? Así me siento, así me siento yo también. Pero lo importante es que nos estamos divirtiendo. Ya, está ya estamos juntos, ¿no? Sí. Estamos juntos. <risa> y eso es lo que importa. Claro, claro. Están cazando... No, ni bien caímos y ya nos están cazando hijos de su perra, nadie. Y ahí va gente, ¿eh? Y ahí ah, va gente... Ya sé. Vamos al 1? Ah, no. ¿Quién marcó? Yo marqué el 1, pero ah, es era cierto. para marcar ah, gente. Va, va, va. Ah, ok. No, ya se está pasando, ¿eh? se va derecho. Ah, no, si ¿sí está cayendo alguien ahí. Entonces, ¿vamos al 3 todavía o cambiamos? Yo que al 3, ¿no? Va. Recuerden que si no sueltan el aquellos a tiempo, se pueden partir la madre. Y No, no, no! ¡Ay! Ya mero me mato. Objetivos. no sé, esto ya es para que le, a, a quien le gusta mucho o demasiado el desmadre bélico. Bien. Para el, para el para el amigo del, del chango Ah es cierto no Que ya ya se sabe, ya todas las todas las formaciones era Shushin, ya le iba a disparar. ¿Qué te pasó? Es que vi al Shushin pasar. Entonces dije, ay güey, ya me lo le disparo. Me asustó. Lo matabas, sí. de. Lo bueno es que no hay fuego amigo, creo. Oye, el Fabi quedó lejos, ¿no? Oye, Fabi, ¿por qué te vas lejos? Ah, no, agarré un carrito, ya vine para acá. Por cierto, Fabi, ¿no? está siendo cazado. Así que tengamos cuidado, por favor. Ni lo pelan, porque... ¿eh? <ríe> No marcan... cosa qué no? ¿En la proximidad? Que los enemigos ¿En están cerca. Ah, sí, no. es cierto. Nada más activaron la misión y nos asustaron esos culos. ¿Es ¿Dice qué? ¿Tienen que matar a estos hoyos, o qué? ¿Qué? ¿Se mataron? ¿No mataron? Oh, bien, lo mataron. Aguas. No, eso es un chu. chu qué chu gente, gente. gente, gente, gente. shin Qué loco. agua agua Vamos, vamos, vamos, Ah, no estaban cazando, culeros. Me siento menos inútil. Qué bonito. ¿Eh? dispara, qué les para, que les para! Arriba, ¿no? arriba arriba, arriba. Yo no boca. veo nada, ¿eh? Tengan cuidado, ¿eh? Cubranse ¡Aquí está! Eliminación de bomba. Avancemos a la fortaleza y desactivemos el explosivo. Qué bueno que el Fabi se aventó. Estoy Él sí aquí. tiene las agallas para esto. Se rushea. Sí. De aquí salió alguien, ¿no? ¿eh? Aguase. ¿eh? Hay gente todavía acá. Enemigo arriba. El explosivo estaba abajo, ¿eh? en la planta de abajo. Voy a ver si lo puedo desactivar. Ah, ya está el Fabi. A no ver sé si le entiende este pedo <risa> no, para Yo quiero las cosas que les... La máscara de gas está chida, eh en Mataré ¿Mata, eh? aquí? aquí hay gas Está toda la rosa, eh. Sí. Vamos a... A ver si les caemos. ¿Un su se metió? Ya como a cuatro, pero eran bots. <risa> Cuidado, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ah, arriba, me está disparando. Es en arriba, eh. Oh. Perdón. Perdón. Perdón. Oh. en oh, oh, oh, oh. Oh. La segura reubicada. en la zona. No. Siguen arriba? S no, los veo, eh. Siguen arriba, siguen arriba. Aventaron bombas. Ven arriba. Voy a poner una mina, cuidado. Este ya se va a cerrar este desmadre, hay que salir de aquí. ¿eh? Puse minas, puse minas, puse minas. Allá va, allá va, allá va. Ay. Tengo movimiento. Dios. Tengo movimientos. Ignoren eso. Ahí están, ¿eh? Pues... Ya, ¿nos vamos? ¿Nos escuchan, eh? Bueno, porque esta madre se va... Sí, ¿Tenemos Dos, de las uno, máscaras? No tengo máscara ¿No? Sí, ya está cerrando. Vántese. ¿Cómo se pone la máscara? Aguas, agua, se gente acá. A a la zona segura ahora. Voy atrás de ti, voy atrás de ti. No, no se fue el culero. Se escapó. Tira avanzando por. Sí, ya marqué la zona. Me agarré un auto espantón. Vamos, vamos, vamos. Tengo cuidado. Viene la zona, ¿no? Sí. Sí, viene la zona vamos. Por eso vamos a adelantarnos ya. ¿Qué son esos puntos que nos marca detrás? Que está volando ahí, ah, son árboles, chale. Me encanta que no se marcan bien los árboles, mi gráfica, qué bonito. Por acá no. Vamos por acá arriba. ¡Ah, caray! ¡Vamos! A... ¡No, no, no! ¡Acá abajo, acá abajo! Acá, acá. Ahí va. Veo que van Fabi hinchando. Se viene un coche. Aguas. Aguas, que los coches sí nos matan, ¿eh? <ríe> Lo aprendí de la forma menos... ...menos agradable. ¿Y cómo llenan todos estos blitajes? ¿Cuál? Veo que el, que el Fabi tiene como tres vamos blitajes. Vamos a campear. Ah, el... y en la hierba. Por el tipo de, de. Ah, de personaje. No, no, no, no. Este, aparte, dentro de la, del, del mapa, hay este uh -huh. un tipo de, de chaleco que te permite utilizar ah, hasta okay. tres blindajes. Ah, va, va, va, va. Yo, por ejemplo, uh -huh. ahorita nada más tengo uno chaleco con dos. Pero Fabi encontró eh. uno de tres. Y si estoy viendo que tiene uno de tres. Sí. Entonces este ya depende del chaleco que encuentres aquí ahorita. Por eso es que hay que buscar bien los chalecos. Tienes un chaleco. Un chalacal. ¡Volo, volo, volo! ¿Eh? Vete, vete, vete. Uno uno tirado. Oh. bajé Chico. uno también. No oh, mames, tengo más. ¡Oh! Hay gente aquí, hay gente que. Tengo la tirada, Esa, esa, esos. Tienen no, los bajas? otros, eh? les avisó. Aguas, vamos aguas. Vamos, vamos, vamos. Oh, a uno le bajé placas. Y no hay uno aquí. Ponte placa, chingo. ¿Cuál si ni ¿Cuál? Sí, nos pegó. Sí, tienes. Una. Una. Uy, ¿Sí? pues. pues vale, la derecha. ¡Ay, me No llamo. menos, aquí. ¡So! Oh, ¡Arriba, arriba, oh, arriba! ¡Maldita sea! Atrás Hijo de, de nosotros. Oigan, el chat de proximidad es la mamada, ¿eh?